Buen día a todas y todos los que ens esteu sentit en, en directa y a las que ens sentireu sentido después, que eh, nos consta que ya bastante bastantes que y han visto en altres moments. Estamos en la sesión número 10 de este curso eh, 2020-2021 del doctorado Picasso, que es la segunda edición. Y hoy la llevarán a cabo Irene Alcubilla y ayer Pérez Casanovas y se llama Picasso en escena, potencias performativas y escenografías contemporáneas. Eh, una sesión muy deseada puesto que hace eso de poner ese reto, en toma el reto de poner al día eh, las escenografías picasianas y ver cuál es su mm, potencia como dispositivo para generar otras propuestas. ¿no? Os doy enormemente las gracias a, a Irene y a Ayer de haber aceptado el reto y trabajar juntas, que eso es lo que más nos gusta, <risa> que se creen sinergias creativas en torno a Picasso y esa es una de las voluntades de, de este doctorado. Ayer Pérez Casanovas, ya la conocéis muchas de vosotras, es, ella es... Eh, docente e investigadora predoctoral en el Departamento de Filosofía de la Autónoma. Está en el doctorado Picasso desde el principio, uh, no solo como doctoranda, sino también como sujeta pensante, sujeto pensante, de lo que podría ser un, un planteamiento de Picasso en el siglo XXI en un programa académico. Gracias también por eso, Ayer. Y, y además colabora con proyectos de, del Museo Picasso de Barcelona. Ayer y Irene son, son amigas. Eso también es algo muy picasiano. Sabemos que Picasso trabajaba, que para él la amistad es una matriz eh, creativa. Eso ha pasado aquí, eso pasará aquí hoy. <ríe> Han trabajado juntas para eh, la clase de, o, o, o la conversación o como queramos llamarle de, de hoy y ella nos presentará a Irene porque la conoce muy bien. Así que ayer te, te paso la palabra. Muchas gracias. Irene es también investigadora predoctoral en la IOT y lleva años trabajando sobre el concepto de interacción entre robot y humano dentro de Performance Studies. Y recientemente, os quería compartir, ha publicado el artículo Cracks of Productivity, the Vitality of Flesh in Danzad Malditos sobre una producción de Danzad Malditos en El Matadero de Madrid. Os la comparto por el chat y estará disponible en la descripción de, del vídeo también para los que nos veis en diferido. Y nada, voy a compartir pantalla. Ah, el objetivo de hoy es intentar abordar la puesta en escena picasiana con otras puestas en escena vanguardistas desde el concepto de interacción para ver qué potencias tiene para, para todo lo que son escenografías contemporáneas. Así que paso la palabra a Irene para empezar y, y gracias otra vez a Irene para estar aquí. Hola a todos. Eh, muchas gracias, Ayer, por la presentación y por, y por la promoción de este producto académico. Eh, es, un, es un artículo que no tiene mucho que ver con ahora mismo lo que estoy haciendo, porque eh, los asuntos de Palacio van despacio, pero que es un artículo al que le tengo mucho cariño, así que muchas gracias también por compartirlo. Eh, bueno, para no para no tirarme mucho tiempo tampoco explicando lo que hago, ya que ayer lo ha, lo ha introducido también. Eh, lo único decir que dentro de la investigación que estoy haciendo ahora de esta, eh, de esta mezcla entre teatro, danza y performance e interacción humano-robot, lo que me estoy interesando ahora más es en intentar ver las prácticas de movimiento y las teorías de movimiento que desarrollan determinados artistas y dentro de, de ese marco fue cuando me interesé en Oscar Schlemmer y el trabajo de la Bauhaus y en conversaciones con Ayer acerca de lo que ella estaba investigando y toda la perspectiva que ella trae tan contemporánea a Picasso. Pues nos dimos cuenta de que había muchos, muchos factores en común. Y sobre todo, más allá de las similitudes que tengan estas dos propuestas, es el hecho de ver eh, una línea que... Es, que se lanza hacia propuestas contemporáneas y cosas que están haciendo autores ahora mismo en la, en la escena, sobre todo, y lo mencionaremos al final, cuando se introduce inteligencia artificial y prótesis robóticas, todo este tipo de coagencia en, con elementos no humanos, que veíamos que tenía como un sentido hermenéutico y práctico de, de ver una línea clara sobre lo que estaban haciendo, al menos desde la lente que nosotras proponemos ahora, y bueno, eh, esperemos que, que sea interesante para vosotros. Yo creo que podemos pasar ya a la, a la diapositiva tercera, incluso. Sí, de acuerdo. Sí, porque eso es un poco lo que ya. Vale. Ahí está. Pues bueno, como tampoco sabíamos qué clase de, eh, de dónde venía la gente que venía aquí, eh, voy a hacer una introducción así un poco un poco breve por encima, un poco prosaica también, del, de las distintas perspectivas que hay dentro de la escena teatral occidental. Y eh, bueno, voy a hablar un poco de esta diferencia que hay entre estos dos polos de la escena dramática y la escena post dramática, eh, pero... No quiero tampoco que se entienda estrictamente como algo cronológico, porque es verdad que a día de hoy, por ejemplo, la escena dramática es la más, la más habitual en los teatros más mainstream, eh, pero sí que es verdad que la postdramática llega en, eh, en los años 80 y se desarrolla hasta la contemporaneidad. Pero me parecía interesante eh, marcar esta diferencia porque la Bauhaus y su, y su concepto del teatro se va a introducir como un punto intermedio entre estas dos que empieza a abrir las concepciones de otra forma de, tea de teatro y, sobre todo, con una intención interactiva dentro de lo que es la creación de la, de la obra dramática y teatral. Entonces, pues simplemente para tocar algunos puntos así, así por encima, en la tradición teatral hay, una, eh, hay un interés eh, muy mimético, sobre todo en los movimientos realistas y naturalista, en lo que la escena representa la vida de forma casi equivalente. Y en los que los personajes se desarrollan como unos personajes psicológicos que intentan hacer un reflejo de lo que es el ser humano desde este punto de vista tan interno, esta esencia psicológica del ser humano. Por lo que hay una importancia muy grande del texto dramático, que es lo que se intenta representar a través de los, distintos, de los distintos elementos teatrales. Por lo que la luz, la escenografía, el vestuario, todo eso son accesorios, por decirlo de alguna forma, para poder representar este texto dramático, que es lo fundamental dentro de esta escena realista. Y en contraposición tenemos el teatro podramático que es un, el, este teatro es un término que surgió en los años 80 y fue acuñado por hans this eh, que tiene un libro que se llama así, Teatro podramático en lo que él se da cuenta que a partir de este año se están generando una serie de producciones teatrales en la que el texto dramático no tiene prioridad y que todos los elementos teatrales cobran la misma importancia. Entonces se produce una especie de mirada no jerarquizada en la que el espectador tiene la agencia para decidir dónde mirar, dónde enfocar la atención. Además de que también se, eh, se suele generar una, una representación muy fragmentada, no hay una línea argumentativa clara, sobre todo el hecho de que todos los elementos teatrales tienen la misma importancia que el texto que se está representando, ¿no? si es que de hecho hay un texto. Estos son pues como he dicho, dos polos, más o menos, de, eh, de formas de representación teatral. Y aquí, un poco en medio, en la época de vanguardias, eh, surge la Bauhaus y su, sus talleres de teatro, que es el, el, principal, el principal líder de estos talleres de teatro, es, es Oscar Schlemmer. Y en, introduce como una visión un poco más novedosa dentro de lo que es la representación realista y naturalista del teatro, y yo creo que podemos ir a la, otra, a la otra diapositiva. Sí, yo aquí solo quería añadir um, que en este viraje de la escena dramática a la escena postdramática, en, en los teatros de, de vanguardia, uh, a lo que se fuerza también es a que la investigación sobre el teatro. Uh, se, se, se tenga que transformar también, se tenga que modificar de un estudio de estudiar solamente el texto, por ejemplo, a, a la hora de abordar un Ibsen, a un estudio de la producción teatral, en el cual a, la matriz concreta de los recursos materiales y los, cómo dan forma al trabajo de directores, actores y diseñadores a, es lo que realmente nos da una idea de la materialización histórica de, de estas producciones. Y esto es algo que, que hemos visto muy claro al, al trabajar a Schlemmer y Picasso, que también se ve muy claro en el Teatro Expresionista del 1723, y que uh, también a, nos, nos hace poner atención no únicamente al texto, sino también a la escenografía en cuanto a decorados, en el caso Expresionista con Apia o Craig también, y um, lo que nos vamos a centrar aquí y que Irene ya ha introducido con, el, con la cuestión de las teorías del movimiento, que es el modo de actuar y el modo de estar en escena de los actores y los otros elementos que acompañan a los actores. Um, y paso ahora sí a la siguiente. Sí. Eh, pues nada, simplemente mencionar un poco más allá de Schlemmer, el concepto que había de teatro dentro de la Bauhaus, que me parece también algo bastante interesante y que está de fondo en lo que Schlemmer también está proponiendo y que seguro que encontramos eh, conexiones ahora con Picasso también, eh, es que se producen una serie de conversaciones dentro del marco de la Bauhaus, no solo de la representación teatral sino también del edificio, donde se produce esta representación teatral del el teatro como arquitectura y como espacio. Eh, esta concepción o esta importancia del espacio también es algo fundamental dentro de las teorías de, de Schlemmer y, y si no me equivoco también dentro de los diseños de Picasso, esta conexión entre el espacio y el cuerpo y el, y el vestuario y que aquí en, en el teatro como arquitectura eh, se demuestra en los en los diseños que se produjeron de lo llamado como el teatro total, eh, que fue algo que diseñó Walter Gropius con eh, la perspectiva de representar las obras de Erwin Piscator en 1926. Esto es algo que, de hecho, se construyó, pero que luego, con la ocupación nazi, eh, se, eh, se derrumbaría, no llevaría más, pero que era muy interesante porque intentaba crear un espacio que fuera totalmente flexible, totalmente cambiante y adaptable a cualquier tipo de visión del, eh, de directores, por lo que no se aprecia muy bien en este dibujo, pero eh, tenía como una especie de círculos concéntricos que se iban moviendo y se iban cambiando, dando oportunidad a tener determinadas, eh, determinados escenarios, pues un anfiteatro o un circo romano o todo este tipo de, eh, de arquitecturas. Y la idea era, la idea que tenían en la Bauhaus era que estos escenarios pudieran cambiarse a lo largo de la representación de la obra teatral. Que no solo eh, se quedara uno de forma estática, sino que, dependiendo de lo que, mm, eh, lo que necesitara la escena en el momento, el espacio también se transformara. También había una intención de hacer proyecciones a lo largo de todas las paredes, creando determinadas ilusiones ópticas, eh, pero sobre todo lo que a mí me parece importante destacar aquí es que el espacio, la arquitectura, deja de considerarse como una superficie plana, blanca y vacía donde se plasma eh, de forma realista el texto dramático, sino que pasa a ser algo que genera eh, efecto, que tiene acción dentro de la obra en sí, es un, es un agente productor de significado dentro del, del teatro. Eh, ¿Si quieres añadir algo aquí, Ayer, antes de pasar a la siguiente? Um, bueno, algo que surgió también en, en las conversaciones es como esta concepción de, del espacio como un significante y de, y de un agente más en esta obra total es algo que, que comparte mucho más con, con la primera, las primeras uh, interacciones de Picasso con, con el teatro y la escenografía de Pagat y, y los ballets rusos porque en ese momento sí que hay aún esta, esta voluntad como mínimo de, de alcanzar una obra total que, que invinque y abrace todas las artes y uh, se da toda una transición en esta, en esta relación constante de Picasso con el teatro hasta que cuando Um, durante Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial el propio Picasso deviene dramaturgo, esta obra de arte total ha devenido un imposible. Y entonces aquí hay una transición también en la propia escenografía picasiana de este teatro de las vanguardas, obra total con cierto optimismo a una escenografía y una concepción de, de los elementos y de la fragmentación de los elementos que se asemeja más a las propuestas del, del teatro ya postdramático. dramático vale, pasamos, si quieres, sí. a la cuestión de escenografía y vestuario. Uh -huh. eh, bueno, aquí, eh, ya centrándonos más en, en, la, en la conexión entre Picasso y Schlemmer, eh, yo creo que sería interesante que tratáramos estos tres elementos que son tan fundamentales en los dos autores, que es la escenografía o el tratamiento del espacio, el vestuario o el disfraz y la vivencia del cuerpo o la experiencia kinestésica de estos mismos disfraces, que es una línea casi continua o de interacción entre estos tres elementos, que es lo que nosotros consideramos genera una propuesta o una visión muy particular, que es la que se continúa eh, hasta las propuestas contemporáneas. Y, bueno, si pasas a la siguiente eh, diapositiva... Sí. Pues aquí hablar un poco de, de esta tendencia que hay en, en estos autores a representar el espacio de forma abstracta, e incluso, sobre todo en Schlemmer, eh, definido en términos matemáticos o geométricos. ¿no? Eh, y que estas... Leyes del espacio geométrica son las que luego se van, a re, eh, se van a adaptar o trasladar al cuerpo de los, de los performers, de los bailarines, de las personas que están en escena, a través de la creación en la construcción de determinados, de determinados disfraces, determinados vestuarios. Eh, si quieres añadir algo antes de que mm, introduzca el ballet triádico, ¿vale? así genéricamente. Ah, no, creo que es mejor en ¿Sí? Pasar a los casos de estudio. Vale, perfecto. Sí. Genial. Pues ahí tenemos, espero que se vea bien, eh, es una, un poco como un esquema de las partes que componen el ballet triádico. Eh, una, el ballet triádico es una de las obras más conocidas de, de Oscar Schlemmer y se divide en tres, en tres partes. Eh, tengo aquí un vídeo que lo quiero mostrar ahora un, un poco. Es muy largo, es media hora, pero mostrar al, algunas partes del vídeo para que todo el mundo tenga como una idea, más o menos, de en qué consiste esto. Y luego ya explico un poquito más. Eh, a ver voy a compartir, lo veis, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, yo creo que el, el sonido también está compartido, si no veis nada, eh, decídmelo. Voy a ir pasando trocitos. Bueno, os he dado un poco una representación muy post-dramática de, de esto, muy fragmentaria. Vale, ya está. Eh, pues, más o menos, eh, supongo que ha, ha generado una idea de en qué consiste esto o cómo se estructura. Eh, tiene tres partes. La parte eh, amarilla, que es un poco así más burlesca y humorosa. Eh, eh, la parte rosa y la parte eh, más, más seria, más solemne, que es la parte negra. Son tres bailarines, dos hombres y una mujer, y pues, llevan determinados... Eh, los disfraces varían y hacen un total de 12 eh, piezas de baile a lo largo de, de, del, del ballet triádico. Eh, una de las... Eh, si pasas a la siguiente diapositiva, Ayer. Vale. Una de las cosas más interesantes eh, que Schlemmer tiene es esta idea de adaptar el cuerpo a las leyes del espacio. Y voy a intentar explicar un poco en qué consiste esto. Para Schlemmer, como vemos en esta fotografía concreta, el espacio sigue unas leyes de abstracción, unas leyes matemáticas de lo que él llama el espacio cúbico. Es decir, el espacio se relaciona a través de líneas, de formas geométricas y de proporciones. Y el ser humano se sitúa dentro de este espacio, lo cual es muy interesante porque eh, desde el Renacimiento la mayoría de las teorías acerca de la proporción se producen a partir de las proporciones del ser humano. Eh, el espacio sirve tanto en cuanto es eh, una representación de las proporciones del ser humano, provienen del ser humano. En este caso, como podéis ver en esta imagen, es una visión bastante menos antropocéntrica de la que traía el, el Renacimiento, ya que el espacio, las líneas, estas relaciones están en ese espacio abstracto, están en este espacio cúbico y el ser humano se sitúa ahí, se relaciona con ellas, pero no, no emanan del cuerpo humano. Y para Schlemmer, el ser humano tiene una posición dual dentro de esa relación. Por un lado, también se rige a través de estas leyes matemáticas, ya que su posibilidad de movimiento, eh, según, según la entiende el artista, pero otros artistas como por ejemplo Rudolf Laban también lo entendieron así, las posibilidades de movimiento del cuerpo humano pueden medirse de forma geométrica. Los puntos que nosotros los podemos tocar a lo largo del espacio, alrededor de nosotros, eso se puede medir y se puede... Eh, se puede visualizar a través de eh, formas geométricas, de líneas y de planos. Pero también, dice Schlemmer, el ser humano se rige por las leyes de la, de la biología de su propio cuerpo. Es decir, el latido del corazón, la respiración, todos estos movimientos internos generan también determinadas posibilidades de movimiento, de sentimiento, de actuación del ser humano. Y estas dos leyes son dos leyes que están un poco en contraposición, y, y que el, el disfraz o la creación del vestuario puede acentuar, o una u otra. Esto es lo que Schlemmer hace con las distintas, eh, los distintos figurines que crea, eh, como la marioneta, el la autómata, la... no voy a meterme en todo esto porque llevaría mucho tiempo, pero lo importante para él es que el disfraz es el elemento que conecta las leyes internas biológicas del ser humano con las leyes del espacio y es capaz de enfatizar la propia, eh, el propio impulso matemático que hay de los movimientos humanos. ¿no? Eh, si pudiéramos pasar a la siguiente. Vale. Eh, en este sentido, se produce una relación entre el espacio, el suelo, las paredes, la escenografía y la posibilidad de movimiento del cuerpo humano. Eh, para Schlemmer, esto está muy relacionado con su teoría del movimiento y cómo entiende él el movimiento a través de una visión geométrica o de una condición geométrica. Es decir, cuando un punto se mueve, tenemos un punto, cuando se mueve, hace una línea. Cuando la línea se mueve, hace un plano. Esto quiere decir, y esto él lo usaba mucho, que eh, la, la geometría del suelo, en este caso este, este tipo de cuadrículas, de diagramas que él creaba en el suelo, que también lo habéis visto en el, en el ballet triádico, había muchas cuadrículas, eso se relaciona a través del movimiento del ser humano con eh, la geometría en 3D. Pasa de un 2D en el suelo a un 3D a través del movimiento. Esto es lo que el propio cuerpo humano con su movimiento puede generar y cómo se puede acentuar a través de la creación de unos disfraces que sigan estas líneas geométricas. En muchas de sus obras, en esta concretamente que se llama Space Dance o Round Dance, eh, la cuadrícula del suelo marca las posibilidades de movimiento de los, eh, de los performers, de los bailarines, y en muchas de sus otras creaciones, estas eh, mismas líneas también se reflejan en los volúmenes geométricos que tienen los propios disfraces. Entonces hay una equivalencia entre suelo, disfraz, movimiento, persona. Podemos pasar a la siguiente. En este eh, es el que se llama el Stick Dance. Eh, me parece muy interesante también, muy visual, porque se ve como lo importante para Schlemmer no es tanto la proporción eh, del cuerpo humano, sino la, eh, la visión matemática de ese movimiento. Aquí lo que importa no es el cuerpo de este bailarín, sino las direcciones que él toma a través de estos palos. Por lo que se reimagina de alguna forma este cuerpo humano de una forma muy visual, de una forma matemática, basándose en las leyes del espacio. Bueno, introduciremos aquí un poco ya la, el caso de estudio también de, de Pagat. Ah, el argumento de Pagat eh, consiste en mostrar los momentos previos al desfile en una rambla parisina para pregonar para promocionar de alguna manera un espectáculo circense e incitar al público a asistir a, a, al show completo, que es una práctica que era muy habitual en ese momento por los uh, circos parisinos, por ejemplo, por el Cirque Medrano. Los personajes que aparecen en el caso de Pagat son el presdigitador chino, una chica americana, dos acróbatas, dos managers y el caballo, interpretado por, por dos bailarines en este caso. Estos personajes, como ha señalado Garafola, que es una teórica que, que lo ha estudiado a fondo, son mecanizados en personales, se dice, una estética que es enfatizada precisamente por este vestuario arquetípico y por un maquillaje exagerado, que anonimiza de alguna manera a los intérpretes que eran los, los bailarines de la compañía de, de Aguilev que eran bien conocidos por el público. Los managers, describe en un artículo Nancy Hargrove, dice se mueven de una manera rígida en estacato y llevan disfraces que sugieren que son abstracciones y en su tamaño enorme, medían unos tres metros, así como en su monstruosa actitud, carecen de un sentido de humanidad. Aquí encontramos unos puntos de intersección entre estas teorías explícitas de Schlemmer, entre las leyes del espacio cúbico y las leyes de la biología, y cómo el disfraz, veremos en, en este caso de Picasso, um, lo que hace es poner en evidencia y poner en escena las tensiones que se dan entre esta geometría y esta mecanización del espacio y las leyes biológicas y sobre todo la vivencia del cuerpo en su movimiento más orgánico. Porque lo que van a hacer los disfraces en el caso de Picasso es llevar al límite las posibilidades del cuerpo humano a la hora de moverse, desplazarse y de esta manera a un nivel más fenomenológico incluso hacer que los intérpretes se den cuenta de cómo, uh, de cómo su movimiento está siendo afectado por estos disfraces que devienen casi prótesis. Entonces, uh, la construcción de la escena y los decorados como un espacio para estos personajes desproporcionados, como los managers, ponen en relieve cómo su inadecuación a, a este espacio y al, y al cuerpo humano y sus proporciones a estos disfraces no consiste en una inferioridad, inferioridad esencial de, de estos cuerpos humanos sino en una cuestión relacional entre estos tres elementos de el cuerpo vivido en movimiento, el disfraz y el espacio escenográfico. Um, esta perspectiva además lo que nos permite es hacer una lectura alternativa y mucho más global y holística de la producción picasiana del momento, en tanto que mmm, la historiografía picasiana has, ha, ha tendido a mmm, la producción picasiana de digo, pintura, char, la colaboración con los ballet rusos, el retorno al naturalismo, este retorno al orden. Um, Mientras que si se aborda desde esta perspectiva espacial del cuerpo, del cuerpo vivido y de cómo conseguir um, esta relación mm, de una manera transformadora uh, permite dar cuenta de estos experimentos donde Braque define el cubismo como el momento de humanizar el cubismo como una respuesta o como mínimo, una propuesta a qué ocurre cuando el cuerpo humano se pone en escena en un espacio cubista. Sí, y esto que, que mencionas nos viene muy bien, sobre todo con el tema de la vivencia del cuerpo, para el siguiente, el siguiente apartado, que es eh, cómo se, cuál es el papel realmente de este disfraz cuando está en contacto con el, con el cuerpo humano. Y eh, podemos pasar directamente a la siguiente, de hecho. Ahí tenemos dos imágenes que nos muestran los diseños, primero de uno de los disfraces y luego el, el disfraz hecho. En ese momento no, está, eh, no lo lleva nadie puesto. Eh, en el que es muy interesante lo que provocaban estos disfraces desde el punto de vista, como bien ha dicho ayer, eh, casi fenomenológico de la experiencia. Eh, en el sentido de que estos disfraces eran, primero, muy pesados. Eh, el, la cantidad de peso que llevaban estos disfraces lo hacía, hacía que eran muy costosos de llevar. Estas son eh, experiencias que los mismos protagonistas del ballet triádico eh, en diversas entrevistas dijeron claramente, lo que cambiaba el centro de gravedad de los, de los bailarines. Esto, obviamente, alteraba el, el momentum, alteraba el rango de movimiento, cualquier posibilidad de realizar una coreografía o un ballet al uso, porque, como habéis visto también eh, en el vídeo, es un, una forma casi de, eh, de construir o eh, de dinamitar por dentro el, el ballet clásico, porque es físicamente imposible seguir con las... Eh, con los intereses del ballet clásico y, especialmente, se contrapone a este interés eh, del ballet en, en lo efímero, en, en la verticalidad, en el, en el aspecto de flotar. Y esto es absolutamente todo lo contrario. no Es el peso, es el riesgo de caída también, es el desequilibrio. Eh, otra cosa muy interesante es que, debido también a la pesadez de estos disfraces, eh, los los bailarines tenían que moverse de forma mucho más lenta, por lo que también cambiaba el tempo del, de su movimiento. Y, como ya he mencionado, en, el, en muchos casos los brazos estaban cubiertos, por lo que eh, había una pérdida de equilibrio, eh, la, el riesgo de caída era mucho mayor y, básicamente, se modificaban completamente las dinámicas que tienen que llevar a cabo los bailarines para poder, eh, para poder mantenerse en equilibrio, para poder desarrollar determinados movimientos. Y bueno, eh, los mismos bailarines cuando hacen estas, eh, estas entrevistas también mencionan que el hecho de que tengan estas imposibilidades, estas restricciones, estas constricciones en el cuerpo, debido al peso de los disfraces, al tamaño de los disfraces, pero también a que tenían habitualmente la cara tapada con diversas máscaras, los brazos inutilizados, eso hacía que tuvieran una manera distinta de sentir el espacio de comunicarse entre ellos y que crearan una nueva expresión estética, casi. Si quieres añadir algo aquí ayer también, o pasar a la siguiente. Sí, paso a la siguiente, pero recupero lo que has mencionado respecto a, a cómo estos disfraces generan ciertas imposibilidades de movimiento y transforman completamente um, la estética y la manera como aparecen los cuerpos en escena en un arte en el momento muy consagrado como era el del ballet clásico. ¿no? El ballet clásico mmm, es un arte performativo y un arte corporal, pero donde de alguna manera el cuerpo te desaparece en el sentido que lo que se pretende es justamente que Um, parezca efímero, etéreo y que no, no haya ningún indicio ni del esfuerzo, ni del dolor, ni de, justamente como mencionaba Sirene, del riesgo uh, que se corre uh, al realizar estos movimientos. ¿no? Entonces, uh, en, en estos disfraces pesados y en estos disfraces. Um, muy voluminosos también, como es este caso, de, que es en este caso para el ballet del tricornio, um, los disfraces adquieren una dimensión prácticamente arquitectónica, donde uh, los cuerpos están materialmente imbrincados en el espacio de la escena, porque mm, forman, ahí se desdibuja la línea entre lo que es disfraz y lo que es decorado. Ah, este caso también es, es bastante evidente en el caso de los managers y hay una cuestión que, que creo que es fascinante tanto en el caso de Schlemmer como en el de Picasso, que es que este tipo de disfraces lo que fuerzan también es una modificación completa del proceso coreográfico de la pieza. Mientras que en los ballets al uso se puede realizar una coreografía independientemente del resto de elementos estenográficos, lo que provocan estos disfraces y su, su presencia radical es que el diseño de la coreografía se realice en una colaboración constante y una colaboración a veces armónica, a veces en forma de obstáculo con estos elementos materiales que son los disfraces. Um, en el caso de Schlemmer, como ha mencionado Irene, pero también en el caso de, de Pagat, porque las habilidades coreográficas de Massim, que además eh, se encuentra en un momento de juventud, que es el tercer ballet creo que para el cual realiza una coreografía, son puestas al límite al, al tener que elaborar movimientos, por ejemplo, para los managers, que son unos disfraces rígidos, enormes, torpes y que son más como marionetas que como, que como bailarines clásicos y como cuerpos clásicos. El, el personaje, mmm, que es el caso de estudio más ah, con más dinamismo de Pagat, creo que es el del caballo, eh, y es el caso donde se ve más clara esta, lo, que, lo que Becker llama en, en materia vibrante agencia distribuida ¿no? de, de la coreografía, porque hay un caso de coagencia entre el disfraz y la coreografía, en tanto que ah, la idea primera ya no del coreógrafo, sino del propio diseñador de vestuario, Picasso, es hacer que eh, el personaje del caballo sea un caballo con un manager montado encima. En uno de los ensayos se ve que tras repetidas pruebas es mmm, físicamente imposible mantener el equilibrio de este personaje y el, la figura en, en, esta tercera, en el tercer esbozo, en el MP 1593, se ve más claro cuál era la idea, esta figura de un caballo con un monigote de manager montado encima, eh, el, el personaje del manager cae constantemente. Entonces, tras estas pruebas que se realizan en presencia de los bailarines, de Massin, uh, de Masín, de Diaghilev y de toda la compañía, se decide que se elimine el personaje del manager y se conserve únicamente el personaje del caballo. El personaje del caballo, a su vez, um, es el que constituye un reto más grande para los intérpretes en tanto que fuerza un, un, un cambio, precisamente, del centro de gravedad, como provocaban los, los, los vestuarios y los disfraces de Schlemmer, porque se cambia de un centro de gravedad vertical, que es al que están habituados los bailarines clásicos, a un centro de gravedad horizontal. A su vez, esta torsión y este desplazamiento de una verticalidad a una horizontalidad es, en, en términos genéricos, un desplazamiento de, de un movimiento propio de, del antropocentrismo a una horizontalidad que se asemeja a, a la animalidad, en este caso de, del caballo. Esta estrategia, además de, de, de la variación de, del centro de gravedad, es algo que será apropiado pocos años después por los surrealistas, como bien relata también Rosalind Krauss en, en un artículo célebre de, de Corpus Delecti, de cómo esta horizontalidad es una estrategia de, de perturbación y, y, de, y de provocación también. Um, en la escena del baile del caballo, eh, de hecho fue la más, la más controversial, de, la más controvertida del ballet, porque además de introducir este elemento horizontal, este elemento no humano que es el, el caballo y este movimiento completamente des, distanciado de, del ballet clásico, se prescinde totalmente del elemento musical y el único ruido que se escucha son los pasos de, del caballo. Pongo nada, 30 segundos para que tengamos una idea de este acto. Bueno, Y en el acto del caballo se ve además uh, cómo estas, estas provocaciones y estos retos al ballet clásico tienen también uh, un elemento muy fuerte de, de sátira. De, de sátira y de, y de cuestionar cómo, y de cuestionar que estos movimientos sean los únicos movimientos posibles, abriendo así otras posibilidades que van más allá de, de, de los cánones y de unos movimientos que estaban absolutamente predeterminados en el ballet clásico. Yo regreso la palabra a Irene. Sí, súper interesante eso que, que cuentas ahora y el personaje del caballo, también tengo algunas preguntas para, para después. Bueno. Eh, nada, simplemente eh, coger también un poco el hilo de lo que estabas comentando antes de esta, de esta co-creación o ¿no? de esta forma diferente de, de afrontar siquiera la escena teatral y, y cómo generar este material coreográfico eh, y llevarlo un poco al ámbito de la Bauhaus, porque la Bauhaus como un, como un instituto, se, se creó con la idea de eh, intentar suplantar esta eh, visión del genio individual y ellos, de hecho, querían intervenir tanto en la producción de masas como en, en el mundo de la, de la industria con esta visión de, de co-creación y de, y, y de abolir por completo una perspectiva individualista dentro de lo que es el, el arte y, en general, cualquier tipo de, eh, de trabajo manual, porque ellos no hacían una gran diferencia entre el arts and crafts y, de hecho, en el mismo ballet triádico, Oscar Schlemmer lo creó en colaboración con Albert Berger y con Elsa Hotzel Y también, más allá de la, de la co-creación más tradicional o una, la forma más básica de verlo, que es simplemente trayendo a varias personas que trabajen juntas, eh, está también el hecho de que el propio material coreográfico se crea de forma colectiva, no solo porque haya varias personas, sino también porque es un producto de la interacción entre el diseño de los, eh, de los disfraces, de la escenografía, entre la posibilidad material de movimiento que provocan y, y que es eh, algo que se va recreando, que no es una coreografía concreta que se predetermina y luego se, eh, se lleva a cabo, porque no se puede separar de la creación material y de la, del momento en el que se está produciendo, ¿no? Sí, solo aquí solo enfatizar de nuevo, bueno, con más esbozos del caballo, uh, esta co-creación versus genio individualista. Um, el caso de, del ballet de Pagat es un caso de, de colaboración radical de todo un ensamble, de todo un equipo de gente um, en el cual Uh, no hay una, dis regresando a, a, esta, a esta cuestión de, del diseño de la escenografía, ¿no? ¿no? hay tampoco una distribución clara de roles entre, uh, entre el texto, bueno, el, el libreto, uh, la escena, el vestuario, la música y la coreografía, sino que se trata, como decíamos antes, para Picasso la amistad es una matriz generativa, ¿no? Y aquí todo el equipo participa, hace parte de, de los diferentes elementos. Uh, esto también nos lleva a que, aunque tanto estas producciones de la Bauhaus como estas producciones de los baretes rusos tengan esta pretensión de teatro como obra total en el sentido de romper un poco los límites entre los, entre los géneros artísticos y las disciplinas artísticas hacia una obra que abarque diferentes prácticas estéticas y, y creativas, no debemos pensarlo como una obra de arte total en tanto que totalitarista, en tanto que mmm, pensemos en Wagner, en estas obras que encierren un todo, sino obra de arte total en este sentido de intentar abarcar mmm, los diferentes, las diferentes dimensiones que, que forman parte de una producción teatral y por lo tanto también las diferentes agencias que, que están dándole forma a, a la materialización de esta acción. Aquí um, también quiero introducir algo para discutir en, la, en, la, en, la, en, la, en el debate que tendremos ahora, que es um, cómo esta co-creación y esta agencia distribuida nos harían replantear también um, dónde termina el diseño de, de la obra escenográfica. Porque aquí estamos hablando de cómo se pone en escena Picasso, cómo se pone en escena Schlemmer y qué estrategias se establecen. Y ah, discutiendo esta cuestión con Bárbara, surgió también la, la, la pregunta de y qué ocurre con la escena que va más allá del escenario, es decir, cómo se introducen también las agencias del público y cómo el acto de, de poner en escena esta producción también modifica um, estos movimientos y qué papel tienen si se otorga una pasividad o si tienen algún tipo de agencia el, las personas que están más allá del escenario. Esto lo dejo en el aire solamente para lanzarlo, porque quiero centrarnos ahora en en las producciones contemporáneas, Irene. Sí, pues es una pregunta muy interesante que a lo mejor también podemos eh, reflexionar sobre ella con estas prácticas contemporáneas, porque lo que nosotros también queríamos hacer al final de esta presentación era eh, lanzar un poco el hilo a algunas propuestas que se están desarrollando ahora y que desde nuestro punto de vista, tienen una relación directa con esta idea de la reconfiguración del cuerpo, de la agencia material, de ya no solo disfraces sino prótesis o cualquier cosa que pueda incorporarse en el cuerpo humano y eh, esta colaboración artística o esta co-creación que surge en escena y que se basa más en una en una emergencia dentro de la escena de esta interacción entre distintos, entre distintos agentes, más que en un producto predeterminado que luego simplemente se representa. Eh, en este sentido, yo muy brevemente quería introducir eh, otros dos eh, casos, estudios de caso, eh, brevemente comentarlos. En, en el sentido de cómo se relacionan con estas ideas que hemos ido desarrollando. El primero es Marco Donarruma, que para mí es un creador muy, muy interesante en todo lo que hace. Tiene eh, un, un ciclo que se llama The Seven Configuration Cycle, eh, Ahora ha creado otra cosa, eh, otra, otro, no sé si es un ciclo todavía, porque lo está empezando, eh, pero ha creado otra producción que se llama Humane Methods, y esta, Ein Geweide, es un está dentro del Seven Configuration Cycle, y concretamente es una performance de aproximadamente media hora, 40 minutos, en la que aparece él y Margarita Pevere, que es eh, la, la imagen de arriba es ella, y los dos tienen... Eh, digamos que eh, interactúan con algo no humano en escena para crear sus movimientos, para crear esta performance. En el caso de Margarita Pevere, eh, la fotografía de arriba a la derecha, eh, ella hace la performance todo el rato con un paño en la cara, este paño es un paño que ella ha creado a través de material eh, microbiano, por lo que son cultivos que ella ha ido, no me preguntes muy bien cómo lo hace porque no lo sé, pero son cultivos que ella ha ido haciendo para crear este paño que en determinada, de alguna forma se podría decir que está vivo este paño o que como ellos hablan con este concepto de Eingeweide, eh, son órganos que forman parte también del, del cuerpo, que se relacionan con el cuerpo pero que viven fuera de nuestro cuerpo y que ahora tenemos que buscar esta forma de... Eh, eh, mezclarnos con ellos, interaccionar con ellos. Eh, por supuesto, el paño le cubre la cara durante toda la, eh, durante toda la performance. También bebiendo de esta idea de, de la máscara, de, la, de, la de privar de percepción sensorial para poder eh, relacionarse con el espacio de una forma distinta. De la misma forma, Marco Ruma, eh, que es también el performer de, esta, eh, de este show, está ahí a la izquierda y también tiene algo que impide la visión en su cara. Es una prótesis que se mueve a través de redes neuronales. La prótesis concretamente se llama amígdala, ya eh, él la usó en otras, en otras obras. Y eh, esta prótesis es muy interesante porque se relaciona con las vibraciones subcutáneas de su piel. Voy a intentar explicar esto. Eh, la prótesis se mueve a través de redes neuronales y las redes neuronales se, esta se establecen a través de oscilaciones. Estas oscilaciones, eh, creadas a través de redes neuronales, como, como ya he dicho, es decir, son creadas artificialmente, hacen un coupling, eh, ese, no sé muy bien cómo explicar esto, eh, pero se juntan, eh, se sincronizan con las vibraciones que provoca eh, el cuerpo humano. Eh, de forma subcutánea nosotros tenemos una serie de vibraciones constantes a nivel muscular que a través de una serie de elementos que Marco eh, se pone en el cuerpo es capaz de captar este tipo de vibraciones y acoplarlas a las oscilaciones que generan eh, las redes neuronales de esta prótesis. Entonces lo que ocurre es que se genera una mutua interacción a través de estas oscilaciones, de manera que los propios movimientos de, de marco van a influenciar las redes neuronales y también el movimiento propio de la, de la inteligencia artificial a través de estas redes neuronales que son creadas artificialmente va a modificar el cuerpo las posibilidades de movimiento del, del ser humano. En, la siguiente, en el siguiente estudio de caso es la performance Inferno de Louis-Philippe Demers. Luis Felipe Demers es un roboticista que hace eh, instalaciones muy interesantes también junto a Bill Bourne, y en esta concretamente, eh, tiene ya unos años pero es relativamente reciente, es una, una performance en la que, eh, y esto también eh, ha a raíz de lo que has mencionado antes ayer de cuál es el papel del, del público. Bueno, en este caso eh, son personas del público las que participan dentro de esta performance. No hay performers, no hay bailarines, simplemente son estas prótesis, estos exoesqueletos que cuelgan del techo y que están controlados de forma eh, telemática por personas que están fuera de la escena. Estos exoesqueletos, como digo, se colocan dentro del cuerpo de algunos asistentes a esta obra y eh, empiezan a generar movimientos de forma automática. Lo interesante de esto es que este exoesqueleto tiene un punto intermedio en el que tú eres capaz de mover la máquina hasta determinado punto y llegado a este punto la máquina te va a mover a ti. Entonces siempre consiste en una negociación de las posibilidades de movimiento que te eh, provoca esta máquina y también eh, intenta eh, provocar esta especie de percepción en las personas de poder escuchar lo que quiere decir esta máquina, ¿no? a dónde quiere ir, cómo se quiere mover, de qué manera me puedo yo también adaptar a las posibilidades que me está ofreciendo este... Eh, relacionándolo con Echel y con Vicas, este disfraz, por decirlo de alguna forma, electrónico. ¿no? En ese sentido, eh, me parece muy interesante entenderlo desde la visión que llevábamos trayendo por esta reconfiguración corporal, por esta co-creación del movimiento, eh, de la, del material coreográfico también, eh, hasta el punto de que esta agencia que antes veíamos en la materialidad de los disfraces eh, lleva un un pasito más para adelante con esta inteligencia artificial, con estas prótesis robóticas en la que es, eh, se acentúa muchísimo más ¿no? esta posibilidad que tiene el objeto de modificar en las posibilidades que tiene el cuerpo humano de, de movimiento en escena. Sí, yo quería añadir únicamente cómo esta, esta concepción del vestuario y, y de los otros elementos en escena como coagentes también uh, al, al forzarnos a una modificación de la vivencia del propio cuerpo uh, nos conduce a, a, una, a, una, a un tipo de, de percepción y de propiocepción y de kinestesia distintos que nos redirigen hacia una uh, sensorialidad compleja que también ha sido muy, explota, muy explotada en el sentido de muy experimentada um, desde los estudios de la discapacidad crítica y desde propuestas que lo que hacen es retar de algún modo este ocularcentrismo en la escenografía en la occidental que viene del paradigma dramático uh, que ha planteado Irene y que luego el paradigma postdramático intenta romper. Um, os quería mostrar únicamente un segundo... Ah. Una pieza de Faye Ndebi que creo que conecta muy bien con, con el caso de Donna Ruma. Faye Ndebi es, es un artista ahora mismo residente en, en el territorio ocupado Yara de, de Nueva Zelanda. Y en esta pieza, a ver si la encuentro, From One Body to Another, en este caso es una propuesta escultural. Y lo que hacía es trasladar estas propuestas desde el disfraz y el vestuario a un caso de, uh, de obra plástica, digamos, de, de instalaciones escultural que ella llama instalaciones culturales responsiva, uh, en tanto que a lo que invitaba era a una interacción con el cuerpo desde el tacto y uh, que ella realizó en ambientes cerrados, no era en el momento del público, en el momento en que el público estaba presente en la galería, sino que era un espacio de intimidad donde se invitaba a, a, los, a los invitados, a los agentes invitados, a un tipo de interacciones desde el gesto menor, desde el microgesto y desde la tactilidad que permitían unos tipos de movimiento, como podemos observar también en, en el registro fotográfico distinto. Um, finalmente lo que creemos que, que, pro, que, que permite y que proporciona este acercamiento a, a las propuestas escenográficas de Schlemmer y de Picasso como artistas de vanguardia desde el disfraz es trazar una línea, todo un linaje y una tradición uh, que se inicia en estos años de, de Primera Guerra Mundial hasta, como podemos ver, prácticas creativas contemporáneas que de otro modo mmm, se, se fragmenta y se divide mmm, y, y no permite captar uh, una cierta preocupación compartida, creemos, por este cuestionamiento de, uh, de qué es la humanidad como cuerpo vivido y qué tipo de experiencias sensoriales en el sentido más radical se permiten aparecer y se permiten no aparecer, y por lo tanto, una preocupación muy política por mm, la representación corporal. Y no sé si Irene quiere añadir algo más, si no, abriríamos la voz. No, yo creo que está bien que pasemos al, al QA, ¿no? Vale, genial. Dejamos como siempre un minuto, sabemos la paciencia del de online. Ay, que está bien a ratos el silencio. Yo <risa> lo sí. eh, Hola. Eh, bueno, Daniela muchas gracias, no sabe a... lo que es el silencio, Daniela, no tiene ni no. idea. Es que hablando de silencio se me ocurrió, Siempre. Eh, venía desde el silencio mi, mi pregunta, genial. entonces fue como, bueno, esta es la pregunta súper, que, que hacer, todo eh, Muchas gracias a Irene y a, y a Ayer por su, por su presentación, me pareció súper interesante. Y entonces eh, me hizo pensar en esto de, del silencio y los llenos y los vacíos, cuando estaban hablando del espacio. Y al mismo tiempo de la quietud y el movimiento. Entonces, eh, cuando estaban hablando de, de, de esto, de que el espacio era como un agente más en, en la, dentro de la obra, se me ocurrió pensar, que no tengo ni idea, si de pronto tam, también era el tiempo otro agente de la obra, o el mismo entorpecimiento que se estaba viviendo en el tiempo, es como, como que lo explico, eh, al, al entorpecer los movimientos y al generar como esta densidad de, como de, de la fluidez que, que, que pues entorpece, entra también como, como a, como, sí, como, como que realentiza el tiempo, entonces todo, todo se, se empieza como a interconectar. No sé si me hago entender como el tiempo genera un espacio y el espacio genera eh, otro tiempo diferente. Entonces, no sé si para ustedes eh, como que la ausencia también es un generador de, de este espacio o si solo se genera a través de, pues, del lleno. No sé si me hago entender la pregunta. Sí, eh, yo es, estoy eh, 100% de acuerdo contigo y creo que es un punto muy importante también de, de, que, lo, de que pasemos sobre ello otra vez eh, porque eh, particularmente en, en Schlemmer y los, y los disfraces que él crea es absolutamente eso. Eh, hay una modificación radical del tempo de los bailarines y del cuerpo humano y de las posibilidades de moverse dentro del... Dentro del tiempo de la escena, precisamente por lo que tú comentas, no, por el entorpecimiento, por el, eh, la densidad, por el peso, por, por el fallo incluso, no, por el, el que es algo que a mí me parece súper interesante en estas producciones, que hay como un, un interés en el fallo, en la limitación y en el tipo de... Eh, potencia creativa que eso tiene y que implica precisamente una modificación radical del tiempo y de los tiempos de los movimientos, que también me parece muy interesante, como ayer ha mencionado hace un momento, con el tema de las corporalidades diversas, uno de los, de los temas fundamentales del disability studies es el creep Time y como eh, la experiencia de un tiempo más lento es fundamental a la hora de entender corporalidades diversas. Y en ese sentido es en lo que yo creo que estas propuestas son súper interesantes también para, para reflexionar cuando estamos, en, en mi investigación concreta, cuando estamos hablando de, de robots, de cómo programamos eh, agentes no humanos con determinados ideales corporales en la cabeza y de qué manera podemos entender otras temporalidades, otras espacialidades, otras vivencias del, del cuerpo. No sé si Ayer quieres añadir. Sí, bueno, uh, totalmente de acuerdo y, y solo quería uh, poner atención a esta cuestión de, del espacio como vacío al espacio como denso, que es algo que creo que en, en las imágenes que ha mostrado Irene de, del, del espacio cúbico de Schlemmer ya queda, uh, queda muy enfatizado de cómo no se trata de, de un espacio geométrico en el sentido euclidiano sino que es un espacio geométrico en un sentido de um, que está repleto, que, está, que, que es completamente denso y que esta densidad... Y aquí lanzo una cosa que está en fase primera, entonces uh, la lanzo únicamente. Esta densidad del espacio y esta preocupación escenográfica um, yo creo que en Picasso, tú, Daniel, que también lo estás trabajando, es algo que se inicia ya mmm, en, en los primeros años de formación en el taller de José Garnelo, que es un taller de un maestro de la Yocha a, al que él va, va a hacer unas como prácticas, en el cual él, él va a ejercitarse y, y donde pinta Primera Comunión. Porque este taller, que es un espacio muy curioso, siempre se describe como una nave en el que ya había escenas montadas, como dioramas. Esta preocupación escenográfica se traslada luego al cubismo y se trasladará luego, como tú estás trabajando Daniela, en el espacio también de los poemas. De cómo las distancias, los vacíos y los tachones tienen también una carga de significado y una carga semántica. Ah, por lo tanto, creo que este, esta modificación del espacio, justamente de una abstracción a una vivencia, y aquí lo vinculamos con Irene también a, a vivencias distintas de cómo este espacio cronológico está vacío de significado, porque una hora um, para, para una persona puede significar um, a nivel vivencial X tareas y para otra persona puede significar desplazarse 10 metros, um, tiene, una, tiene una carga y tiene una heterogeneidad que tiene un potencial generativo mucho más, fuert mucho más fuerte que el espacio euclidiano que hasta ese momento... Eh, con el hombre de Vitruvio y con la perspectiva renacentista, es lo que se había establecido como el principio regente en, en las artes plásticas, pero también en las artes performativas. Vale, muchas gracias, después estaremos hablando sobre, sobre esto que me pareció súper interesante, a propósito de lo de la ausencia y, y el espacio entre, que pues es mi... Muchas gracias. Yo estaría interesada, Daniela, en saber en qué estás trabajando tú. Eh, bueno, yo trabajo sobre los, los textos de Picasso, eh, más precisamente sobre los poemas en este momento, estoy como en, sobre eso, pero lo investigo a través de mi arte, que es eh, como el arte lumínico también. Y entonces es más que todo sobre la oscuridad. Entonces, eh, a partir de la oscuridad, como, como una herramienta también para empezar a leer, otra, como otra manera de leer o de otra manera de generar poesía, una poesía un poco más contemporánea o bueno, como se pueda llamar esto. Pero, pero sí es, o, es generar otro espacio de lectura también o generar un, otro espacio de, de representación o cosas así a partir de la oscuridad. Y bueno, pues la ausencia y otras cosas que... Qué interesante, ¿no? También el, el afrontar esto desde un punto de vista sensorial, no tanto racional o interpretativo a la manera tradicional. Exacto. Es a, a través de... Si es una investigación bastante práctica, pues es a través del arte cómo puedo generar otro tipo de, de lectura y conocimiento. Lo que hace Daniela es investigación artística contemporánea a partir de los poemas de Picasso. Y recomiendo mucho que veamos su obra un día porque es maravillosa. Eh, trabajando desde esa tensión entre ausencia y presencia, luz, oscuridad y microesferas, por así decirlo. Es decir, te, te invita a un micromundo, Irene, que, que hay que habitar. Y, y que creo que te encantará la verdad más cuestiones eh, comentarios todas tenemos gato hoy bueno. <risa> yo sabía que iba a hacer alguna aparición sí. estelar en algún sí, momento sí, claro está muy bien, muy bien. <risa> eh, yo, yo os quería preguntar eh, bueno preguntar, que pensemos juntas en todo lo que habéis explicado sobre el papel de la matemática, que en Picasso es un lugar muy frecuentado, eh, tanto por curiosidad personal como en los poemas y por pasión, eh, concretamente la matemática del azar y bueno, claro, la matemática tiene un lugar... De, de construcción y un lugar de construcción siempre ha sido en, puede ser fácil pensar en ella como un retorno al orden pero a la vez es un nos habéis mostrado un montón de imágenes donde el rigor ge, geométrico por ejemplo ¿no? es, es un poco eh, tremendo en, en el sentido que parece mentira que esto tenga que ver con la creatividad cuanto tanto tiene que ver en el teatro contemporáneo ¿no? Y a mí lo que, bueno, he estado pensando todo el rato en eso, en el vínculo de Picasso con la matemática eh, y con la tensión de construcción, que sería muy fácil de ver, tanto en aritmética como en geométrica, tanto en pagar como en los robots, eh, construcción de, construc de construcción eh, en un proceso aparentemente deshumanizador, eh, contramimético, eh, no tradicional, y a la vez que con Ayer hemos trabajado un montón de esa iconoclastia que tiene un momento dado el arte occidental después de, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como, ok, stop, vamos a un punto cero y, y a partir de aquí vamos a construir algo, ¿no? Y ahí la aritmética y la geometría, creo que, o, o quizá Aparentemente más la geometría a un momento dado porque es construcción de espacio eh, de, y la aritmética en la robótica, no sé si estoy metiendo la pata, pero que ahí hay un, hay un, un continuo que parece un lugar como muy, uh, un dispositivo apto para, para esa tensión entre deconstrucción, eh, siempre decimos desemantizar a semantizar, resemantizar, ¿no? Donde la matemática desde los pitagóricos es un lugar que permite eso, ¿no? Y, y no sé, os, os, he, os he escuchado desde, desde aquí. ¿eh? No sé si habí, os habíais... Bueno, por supuesto que Irene seguro y eh, ha, ha pensado en, en esto en toda su investigación eh, de tantos años. Y ayer y yo le hemos estado dando vueltas con Andrula muchas veces, ¿no? Irene, sí. sí, puedo empezar a, a, a decir algo. A mí me parece, me parece un tema fascinante el, esta conexión entre las artes y, y la matemática. Yo personalmente de matemática entiendo muy poquito, pero eh, sí que es verdad que cuando veo la manera en la que se está, se está usando aquí, porque para mí, es que yo lo relaciono con esta eh, este binomio que has planteado tú, Jessica, de construcción y de construcción, eh, desde mi perspectiva yo lo he pensado mucho desde el término de qué, qué valor tiene la abstracción aquí, ¿no? que es algo que está muy, muy relacionado con abstraer a términos matemáticos, que es lo que están haciendo en la Bauhaus, es lo que están haciendo muchos otros artistas en esta época. Y eh, esta abstracción, para qué se hace, con qué motivo y, cuál es el valor que tiene en tanto que eh, relacionado con la normatividad o con el cuerpo o con qué está ocurriendo aquí, ¿no? Y a mí una de las cosas que me parece muy interesante, que he mencionado también brevemente, que se está produciendo mucho en la, en la escena coreográfica con Rudolf Laban, que es otra persona que también se basa muchísimo en la geometría, en las matemáticas con respecto al cuerpo humano. Eh, para mí lo interesante de esto, como yo lo leo, es que se, eh, las matemáticas sirven aquí como punto de conexión entre lo humano y lo no humano. Sí. Es un lenguaje que es capaz de establecer unas líneas continuas entre las posibilidades corporales de un humano y un, un virus, sí. o un, sí. un, una, una planta. Un... Y a mí esto es lo que, me, lo que me parece algo muy radical y muy interesante dentro de las, de las artes en este momento, ¿no? porque su, propone un, un, una abstracción desde el, no desde el punto de vista de eh, dejar atrás eh, las, las diferencias o, o las particularidades, que es lo que puede ser algo preocupante desde el punto de vista de los disability studies, por ejemplo, o de cualquier persona que esté preocupada con el tema de la normatividad dentro, de, dentro del arte y los cánones, las proporciones. Eh, pero que para mí eh, abre como un camino diferente, ¿no? que es el camino de la, de la interconexión, de el, estos conceptos más eh, poco antropocéntricos de, de la armonía o de las posibilidades de sincronización de distintos cuerpos. Eh, no sé ayer cómo, cómo ve esto. De hecho, bueno, quería tirar por esta misma línea. Además, um... Cuando las ciencias o cuando las ciencias juegan un papel en las artes, uh, creo que se me ha perdido, se me oye. Un poco, te has perdido un poco, sí. Sí, un segundo. Uh, ah, se, sí. Subvierte se subvierte totalmente la, la dinámica uh, en la cual están inscritas las ciencias habitualmente, que es una dinámica de abstracción, como decías Sirene. Perdón. Eh. Ahora mismo se te oye bien, ¿eh? Sí, vale. Sí, sí. Um, esta es una dinámica de abstracción para el dominio y para el control habitualmente, ¿no? Para el dominio de la naturaleza, etc. Ah, cuando se da este proceso de desemantización y resemantización, lo que ocurre es precisamente que se generan uh, posibilidades de comunicación posthumana, de comunicación con agentes no humanos, ¿no? Porque además uh, cuando se desemantiza y se resemantiza y se construye algo nuevo, las propiedades de estos lenguajes, de estos sistemas notariales, que diría Goodman, donde había unas partes significantes y unos elementos no significantes, cuando son apropiados por las artes se modifica lo que es significante y lo que no es significante lo que está cargado de significado y lo que no está cargado por ejemplo, un 4 que eh, en matemática lo que importa es su valor numérico pero no importa eh, su forma a nivel visual, por ejemplo cuando se resemantiza en casos picasianos, por ejemplo um, la línea que traza el 4, deviene semánticamente cargada esto en, se ve muy claro en, las en, en el caso de Pagat, en tanto que la geometría. A mí me cuesta mucho creer que, que, los, que lo, las construcciones de los managers hicieran tres metros sea una cuestión azarosa. Creo que detrás hay un proceso, no sé si de prueba o error, o de, o de pura matemática geométrica muy claro y eh, que esto intentaremos continuar explorándolo también con Irene. En las obras uh, dramatúrgicas de Picasso, como en Las Hathas de Ticpill, um, el número, en este caso ya no tanto geométrico, sino, bueno, pero también, eh, pero con una presencia también de la aritmética muy fuerte, el número deviene un dispositivo de comunicación um, que nos hace cuestionar también cuál es el valor del lenguaje más allá de, uh, del lenguaje, de los cánones del lenguaje, de los registros de lenguaje habituales. Comparto un segundo también cómo a nivel contemporáneo se están explorando eh, estas, estas dimensiones posthumanas de los lenguajes. En este caso es otra pieza de Faye Debbie con el performer Benjamin Hancock, que lo que se cuestionan es la tipografía y el acto de escribir y leer en contextos posthumanos. Y lo hacen a través de un lenguaje que lo tenemos aquí, transcrito de esta forma, que es uno de los lenguajes inscritos en piedra que aún no se han descifrado. Y lo que hacen Faye and Debbie, que es... Um, tiene un grado de ceguera que ya describe como blindish, y Benjamin Hancock, es intentar traducir este lenguaje no a una escritura significativa ni a una lectura, sino a a una coreografía donde lo que deviene signo lingüístico es el cuerpo del propio performer. Y, y creo que la introducción de las ciencias en este proceso de, de construcción-reconstrucción uh, permite esto, permite, como decíamos, la complejidad sensorial y el cambio, uh, Emanuel decía, las artes cambian nuestra mirada, ¿no? Pues las artes cambian nuestros sentidos y nos permiten poner atención a cuestiones consideradas tradicionalmente como menores que en estos casos se abren. Sí, solo mencionar una cosa que eh, eh, me, me ha parecido súper importante cuando lo has mencionado, el hecho de este ejemplo que has puesto del 4 como valor numérico en las matemáticas y el, el valor que pueda adquirir la línea. Creo que es muy importante también relacionarlo con, eh, con la importancia que surge en determinado momento la relación entre la matemática y, y el movimiento. Porque este, este cuatro, esta línea, lo que provoca esta significación también es la forma en la que tú continúas la línea y eso genera, provoca determinado movimiento. ¿no? Y es verdad que dentro de eh, teorías menos mainstream, dentro del mundo de la matemática también, se han generado estos, estos conocimientos o este, este interés eh, de comprender la escritura matemática, diagramática, como eh, gestoral, como algo que implica un movimiento del cuerpo de la persona y que genera también a nivel perceptivo un movimiento de estos diagramas que son tan comunes en la escritura matemática, y, y de esta manera que también ha habido, eh, que creo que es precisamente lo que tú comentas ayer es de esta resignificación artística eh, contra la idea de, de la matemática o de las ciencias como algo ajeno al cuerpo, como algo objetivo, como algo que no tiene que ver con la vivencia sensorial y es, es más experiencial de las personas que, que crean estas, estas disciplinas. Da para un máster esto. <risa> Más cuestiones. En cualquier caso, habéis abierto ahí un itinerario. Eh, ¿Qué es lo que se pretende en este doctorado? Que es a trabajar eh, los procesos creativos picasianos como dispositivos para no solo considerar, sino promocionar, <risa> no sé cómo decir hoy, pero la, la, la creatividad del siglo XXI, lo que se pretende aquí no es tanto revisitar picas otra vez, otra vez, eh, desde la historia del arte, sino esa energía creativa, cómo, cómo puede capilarizarse por... Eh, las cuestiones creativas del siglo XXI entre las cuales está obviamente la tensión entre lo humano y lo no humano como un terreno de, de exploración eh, os agradezco un montón el, el esfuerzo que habéis hecho y, y esta magnífica exposición y os animaría ahora que ahora podríamos continuar discutiendo pero ya no tenemos tiempo pero sí, sí lo que ha apuntado ayer eh, nos falta porque estábamos en parate ¿eh? y ahí no, pero mmm, hemos ido a la coreografía, hemos ido a, a la escenografía, al vestuario, al cuerpo, nos falta el texto en ese proceso teatral. Eh, el, el texto es, sea de, sea del texto mimético sea del texto post -drama dramático es eh, fundamental entonces eh, no, no digo que falte en esta exposición para nada eh. quiero decir que hay un camino de investigación ahí eh, muy fecundo y que creo que habéis iniciado y que Animo a continuar en el marco de, del doctorado porque me parece que llevar a Picasso al siglo XXI tiene que ver con, con esto, al menos en referencia al, al teatro. Y que obviamente él comenzó por, por escenografías, vestuarios y cuerpos y luego llevó al, al texto como un lugar donde producir iconografías que la pintura no permitía producir. Eh, y, y iconografías eh, precisamente dramáticas. ¿no? Entonces, me parece muy, muy, muy interesante el camino que habéis comenzado y, y, y ahí no, no lo dejéis porque eso es llevar Picasso al siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Irene. Muchas Ari. gracias a vosotras por la, por la invitación. Un placer. Volveremos gracias a todas las asistentes los asistentes y los que vendrán luego que no os conocemos pero que hola y que aquí, aquí estamos para vosotras también hasta muy pronto hasta la semana que viene vamos os enviamos la invitación gracias Chao. Hello.